Mis campeones, todos los videos que subo y seguiré subiendo son videos con etiqueta, con protocolo, con glamour, sin meterme en la vida de nadie, porque a mí no me gusta el chisme, no me importa la vida de nadie ni nada. Qué pena que yo ya fuera, pero ustedes están aquí. ¡Ay, mira mí. la que preñó con el gato! ¿A quién preñaron? ¿A quién preñaron?